El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Yo muy caro tuve que pagar solo quería resucitar a mi madre utilizando la alquimia el cuerpo de mi hermano mi brazo y pierna tuve que entregar la única manera de poderlos recuperar será utilizando la piedra filosofal era un día como cualquiera le enseñaba a mi madre a mi hermano cómo reparar ese muñequito de madera mi madre siempre lloraba cuando sus dos hijos se encontraban jugando fuera, Ella siempre me decía que estar sola Si lo compañía de tu padre me desespera Al tiempo ya falleció Traté de volver a la vida Pero un precio muy alto tuve que pagar yo El cuerpo de mi hermano pequeño Mi pierna izquierda, mi brazo derecho La alquimia me lo arrebató pero decidí seguir aprendiendo Porque un libro viejo le hizo una roca Llamada la piedra filosofal Mi búsqueda comenzaba con mi brazo y mi pierna de metal Junto a mi hermano en esa vacía armadura Con el sueño de algún día poder recuperar Lo que habíamos perdido Hermano mío te prometo que tu cuerpo lo volverás a tener No me daré por vencido Aunque me cueste la vida Pero quiero que vuelvas a sentir el aire Entre tu bellos pelo Quiero librarme de este dolor De ver una armadura que está vacía por dentro No tendré miedo los no van a tener a esta pero seguiré, no me rendiré Aunque ya tenga mi pase reservado, el otro mundo No descansaré ni un maldito segundo Los alquimistas estatales no me van a detener Demasiados favores les cumplí, ahora la misión de recuperar el cuerpo de mi hermano no es la única misión que debo seguir Solo quería conocer un poco este mundo Y un precio muy caro tuve que pagar Solo quería resucitar a mi madre utilizando la...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 se está utilizando la piedra Ah, Es el RM Rock el Monster. La nueva generación de los Rap Plays. Full metal Alquim Gracias.